que está eh, tomando unos rumbos ya de las grandes eh, capitales del mundo que tienen delincuencia de ese tipo, a lo México. Ayer, un pintor de la zona de Madeja, conocido como Reinaldo Marte García, que fue, vamos a ver este post, señor director, correcto, que fue... Investigado por la policía con respecto al robo que se hiciera al almacén Juan María García y que hablábamos ayer que eh, él daba una recompensa de 100 mil pesos a quien diera información. Este señor, mírenlo en las condiciones en que lo dejaron. Unos desaprensivos que fueron y lo buscaron a su casa, lo secuestraron, lo llevaron a la salida de Villa Tapia, le dieron esta golpiza diciéndole que le buscara el dinero del robo que se hiciera en el almacén Juan María García. Ayer la, la Junta de Vecinos de Madeja, hablaron de la seriedad de este señor y él nos narra cómo sucedieron todos estos hechos. Vamos a ver eh, en el 7 primero a ellos y después vamos a ver, señor director, en el 8 el, el robo de Juan María García. <risa> Soy el presidente de la Junta de Decinos María Gómez de Madeja Adentro. Nosotros como comunidad estamos indignados, porque conocemos a estas familias que son familias decentes, trabajadoras, y hoy quieren hacer, de las personas que son inocentes, quieren hacer culpables. Nosotros queremos que se haga justicia, pero una justicia transparente, que, es que se investigue bien el hecho, para que estas personas lo dejen, lo dejen tranquilo, lo dejen trabajar. Eso de parte de la comunidad de Madeja Adentro. Y cualquier cosa que le pase a este señor, responsabilizamos a los dueños del negocio donde robaron. Porque no sabemos cómo vinieron a hacer esto a este señor. Vinieron a buscarlo aquí ¿no? y le dieron un golpe, le dieron un tiro. Lo dejaron para allá casi muerto. Eso fue el sábado. Entonces, queremos que se aclare la situación, que la policía investigue como debe de investigar. Pero una investigación que sea responsable y una, una investigación que sea transparente. Esto es lo que exigimos como comunidad. Aquí estamos representando las diferentes instituciones que forman la comunidad. Él es presidente de la asamblea. Tenemos también por aquí a la, la Junta de Vecinos, que somos nosotros, y también más personas de la comunidad. Como pues pueden observar que están aquí apoyando a esta familia, para que todo sea esclarecido y la cosa quede clara. ¿Su que nombre? Yo, Maris Luna, presidente de la Junta de Vecinos de Madeja Adentro. ¿Qué es nombre suyo? Reinaldo Marte García. Explíqueme qué fue lo que sucedió con usted Óigame, ahí se metían en el frente o sea, Yo estaba pintando en el frente Yo no tengo que ver con eso ¿Con porque, qué? Yo, porque yo lo que soy es pintor Y que metió, se metió un tal pintura, así mismo ¿De, ¿De qué lo acusan conmigo? a usted? Ellos, yo diría que son, ellos están pensando algo contra mí Digo, yo no tengo que ver con eso Porque la policía vino aquí Me llevó y me investigaron Váyese, que tú no tienes que ver eso Se puede ir para su casa entonces, sábado, yo estaba por ahí de un señor buscando una leña, y suben cinco individuos. No le vi de la cara a ninguno porque inmediatamente me taparon. Yo dame y le decían, denle para pa Villatapia, para allá. Cuando me oye, métanse para la izquierda, una calle en, en, en Beiza, por ahí, después de Pente del cementerio. Que para allá lo matamos y lo dejamos botado. Yo digo, hagan lo que ustedes quieran ya, porque ustedes saben que yo no sé de eso, ni tengo nada que decir. Porque ya la policía investigó. Si yo hubiera, ¿tú, hubiera tenido algo que decir de eso. La policía me investigó y me dejan Y yo seguí trabajando. Entonces ellos aparecían en el sábado. Ahí yo estoy descalabrados. ¿Y por qué lo acusan a ustedes? ¿eh? Yo no sé. ¿Tienen algún...? Y yo tengo la ropa, le dije a la policía con la ropa que yo pinto y todo, y ahí está. Yo tengo, nunca en mi vida he tenido nada con nadie. Nunca en mi vida. Voy a salir a preguntarle a la comunidad. Esa zona de la entera que yo le pinto a todos los millonarios para allá yo le pinto para allá de y Paulismo. Hay doctor Zafadina, la gente de la cabaña de Ijaya, eh, el doctor Luis Aymans, la doctora Rebeca, ¿Qué a usted, a toda esa ¿qué gente. ¿Qué usted exige a la autoridad? No, que se investigue para que, que lo que sean o la que sean, que me dejen tranquilo, que yo es lo que quiero trabajar porque estaba en sus obras con la familia. Y los vecinos y la comunidad tanto en el mundo incómodo con eso. Nombre suyo. Reinaldo Márquez García. Vamos a ver ahora el video del robo. ¿Por qué? Porque si la policía está buscando, estaba investigando a este señor en base a la descripción, a lo que vemos en las cámaras, eso se ve que no es un señor mayor como este, que es el que ejecutó este, este robo, es una persona joven, que para nada coincide con la descripción de este señor, residente en Madeja, vamos a ver el video, señor director del robo. Miren, lo primero es que el video realmente tiene cosas que tiene que analizarse de forma investigativa. El hecho de que él recibiera una llamada en medio del robo. Eso quiere decir que ahí hay teléfonos que hay que investigar. De la empleomanía de la gente cerca de Juan María. Pero además, como decíamos anteriormente, esta es una persona evidentemente joven que no coincide con la descripción del pintor de Madeja. No coincide esta descripción. En las redes sociales hay una serie de estúpidos que están especulando sobre autorrobos y cosas así. Entendemos que eh, Juan María no se prestaría a nada como esto, sin embargo, sí entendemos que eh, hay gente del entorno por eh, cómo se maneja este muchacho, por esa llamada que realiza, eh, porque los perros no, no reaccionan ante él. Por una serie de datos hay que buscar o gente que está o que estuvo eh, cerca del almacén y de Juan María García, sin dudas, en este tema. Otra cosa con respecto a esto es que si, si esto fuera algo que, que fuera eh, desde él mismo, desde el mismo Juan María, no le diera la publicidad todo esto que él ha hecho de buscar eh, con las autoridades y dando esta recompensa para que se resuelva el caso.